bien este truquito es sencillo y a la vez muy cómodo y para empezar vamos a importar dentro de Reaper estos tres files de audio en separados tracks aquí le digo que me los cargue ok y como vemos eh, Reaper nos dibuja rápidamente la forma de onda bueno esto lo hace cualquier red, tipo de programa de edición de de audio y bueno, dentro de Reaper, eh, estos files, eh, es, o sea, no el, el file en sí, sino la forma de onda que nos dibuja, se llaman Reapix. Y bueno, por ejemplo, aquí nosotros importamos estos tres, estos tres files. Y como vemos, aquí abajo, dentro de la misma carpeta, nos ha creado estos Reapix, que es la forma de onda que eh, Reaper toma para para mostrarnos cómo está dibujada el audio, cómo está dibujado. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, que nosotros, bueno, yo importe, por ejemplo, estos tres, y si nosotros vamos a importar dentro, por ejemplo, otros, otros files, por ejemplo, estas, estos, ups, se me abrió aquí esto, si voy, importo, por ejemplo, estos, estos tres claps dentro de Reaper, eh, que no se ve muy bien, porque son pe pequeñitos. Lo que sucede es que también nos va a ir a crear, como vemos, dentro de esa carpeta, esos mismos Reapix. Y a mi forma de, de ver, esto es un poquito, como decir, muy... Mmm, a mí no me gusta, o sea, y pienso que a, a muchos no les guste esto, de estar abriendo cada carpeta y cada vez que importamos un file, que Reaper nos vaya y nos. Y nos. Y nos. nos coloque estos reapix distribuidos por. por todo. por todos nuestros disco duro. Entonces el, el, el. este pequeño tutorial. Bueno, aquí ya me lo volvió a escribir porque me volví a meter dentro de Reaper. Entonces voy a borrarlos. Y como. reanudo lo que estaba diciendo. Eh, este truquito. O lo que queremos hacer con este tutorial es poder crear una carpeta especial donde se vayan a ir a ubicar todos estos rea sin que los tengamos distribuidos por todos nuestros discos duros ok y bueno para hacer esto rápidamente eh, oprimimos control p o vamos aquí en opciones preferencias que es control p el atajo y nos vamos a ubicar aquí debajo de general donde dice path y aquí tenemos que ir a buscar una carpeta, la carpeta donde vamos a ubicar esos, esos archivos. Bueno, yo no la tengo todavía, o ya la, o la tenía, pero la tuve que borrar para poder hacer el tutorial. <risa> Entonces, bueno, aquí vamos a crear, yo la voy a crear aquí en el escritorio, es mucho más fácil para después ir borrándolas a menudo. Entonces escribo aquí, rea files colocó, ustedes le pueden colocar el nombre que quiera. Y bueno, ya tenemos este, esta, esta carpeta. Ahora vamos dentro de RIP. Eh, damos a este botoncito, Browse. Y vamos a seleccionar la carpeta. Reapix Files. Aceptamos. Y ahora nos queda solamente de hacer una opción más. Bajamos y nos ubicamos aquí sobre, sobre media. Y tenemos que darle esta opción. Store all pics caché in alternate pad Es importante que coloquen este, este, este, este chulito acá. Si no es como si no hubiéramos hecho nada. Ok. Bueno, lo seleccionamos ahí y aplicamos. Perfecto. Ahora vamos a importar de nuevo los files. Eh, voy a, a importarlos todos. Separar tracks. Bueno, ahí se me dibujan las las formas de onda. Rápidamente rap, Ripper hace eso. Y vamos a importar, eh, no, vamos a devolvernos otra vez a la carpeta y como vemos, dadán, no hay nada aquí. No hay ningún ReaPic. ¿Y dónde están? Pues en el escritorio. Vamos a ir al escritorio. Damos doble clic otra vez en nuestra carpeta. Y como vemos, aquí nos aparecen estos siete files que eran los que estábamos usando. Que son las formas de onda que que Reaper ha creado dentro de dentro del proyecto. Ok, perfecto. Ahora si vamos y, y hacemos lo mismo con otros files. Eh, voy a importar todos estos. Aquí Separate tracks. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Bajamos. Ahí vemos que están todos estos, estos sonidos. Nos devolvemos a la carpeta. Y como vemos, está limpia la carpeta. Volvemos a la carpeta de Reapix. Y vemos que, ¡fum!, aquí nos, nos ha metido todo. Sí, tienen un nombrecito raro. A veces una letra o un número. Pero eso no nos importa. Reaper rápidamente eh, ya quedan esa carpeta destinada para esos Reapix, y bueno, en eso concilia este tutorial, espero que les sea de utilidad y creen rápido su, su carpetica para los Reapix y que no les haga doler la cabeza. <ríe> bueno, hasta la próxima y estima.